más más judí me nem waya quien quite qui dios y Juan jesús ya quise jerusalén canento ilwi y pan no tepe, y tenos puerta y y toca borre o no ya sé y pan hebreos y toca betesda kipia cinco y estás Un Po po hueto ya comati es pachame cochome, y igualse quien ja molinaya y es aquí ya y que cua san y ángel Dios de y pan ati, que guan pepe ya hual ya y ya, y guan y hach tocala que pan ati, cua y ga pepe ya huaya, san Un uno ya se ha taga, y es ya treinta y ocho años. Cua Jesús quita y un pa' huesto, quimate y ga ique hay un pa' uno, quitá tan. Y no teco, cu, ayarahne, ayatampa cua pepe y agua y ati. manikalaki, manicalaki, calaki. Jesús, Kihli. Si muquéza, si quimo tapeci guan shahaha. en a pewa, nehnen. Como en un día, Mosey Willo, Kihli me ya en ni día Moisés vino a llegar mutapech, y no está justo. Y en el acicalte neíhli, sí que Motapec Y amén que está en que. Ahí es no ya meteíhli, sí que Motapec es Juan Shahá, y no está ahí que marcha ahí es que acicalte. Igual Jesús Kahkakal tatacala, y no Igakishmati. Iguan Jesús casi huayitó pan en in inón y es cachichalte. Iguan Kisle. Tachinekake. Ináte a chichatea. Ayasicchiwa más Iga amumahya sehte huayteas. Iguan inón taga yaske. Ki. Iguan Kisle judiyosma. Iga Jesús huayaske a